información o sea, Este chico a mí me gustó, fue por el pedacito como él lo dijo. ¿Tú sabes lo que un lambón sí. Es ¿Eh, un lambón Sí, bueno, <risa> sí, sí, a ver, a ver, no a dijo. a ver, a un lambón es un lambón. que que sabes un lambón? tú sabes cada quien trabaja. Él no tiene ese teléfono porque eh, eh, no, no, el no, Alfa se no, no, lo pidió. No, no, no, no, el no, no, celular de no, él. No, no. Eso no, es no diga que. Ah, lo, que no. Está bien, yo quiero hablar con Santecache. Con, con con sí. vamos, vamos a entrevistarlo aquí en los llámalo. A ver si tú no vas a poder hablar. A ver si no, te vas a responder. Jorge no Luis, tira de ¿Eh? tu personaje a Santecache. Es, a ah, ver si te va a responder. Eso fue una comunicación entre ambos. Ajá, entre ambos. Eso que él presentara la. la ahora, ¿sabes qué es lo peor? Como Jorge Luis. Que el dominicano le está diciendo a Lambón a su propia gente de su propia tierra. Así, así. ¿Eh? Es que ¿Eh? eso no es Lambón, ¿Eh? eso no es Lambé. El dominicano la... apoya la... la vagabundería del mexicano Tecachi sí. y no apoya a su compatriota ¿Eh? Eh, mexicano. Mexicano, eh. Mexicano. Sí, sí, sí, eh, Vamos, mexicano. Y, ¿y donde... Recuerda, se papi chulo, no, no, no sé no si tú estás bien geográficamente, José Luis. México es en Norteamérica que está. Ah, no, no, no, no, no, no. No, ahí no he ni de Jorge Luis, escúchame, pa, para que la geografía no te equivoque, no, no, no, no se te equivoque. Ese muchacho no coge ni dando. México está en Norteamérica. El que es mexicano es norteamericano. No, nosotros somos eh, latinoamericanos. latinoamericanos y somos Dios de mi. la Santilla. Mira, mi hijo. Pero el norteamericano. Héctor Martínez, profesor. Eh, vamos a darle el número a este muchacho <risa> para que lo oriente. Héctor Martínez. Ahora, mío, alfa no Ahora, Tecachi, Lo que yo sí vi para el alfa fue lo que él respondió: de que los medios internacionales me están llamando. No me llamen, no de entrevista. Eso no debió ser. Eso hay que entregarle. No. el Huevo de oro ahí, ve. toma. <risa> Eh, así, junto como el Debió quedarse callado. Y no va. debió decir nada, porque está, él, con el silencio, la gente sabe que es lo que le está dando promoción al alfa. ¿Sabes qué tiene que hacer el alfa? Tire una canción ahí mismo. ¿Eh? ¿Todo el mundo está atento al alfa? Ah, ok, tira una canción. ¿Eh? Como. Como... él Produciendo. Entonces... Eso no es Lambert, señor. Eso es que una gente está trabajando por lo suyo, Joseo. Oh, de todos, todos tenemos ese Joseo, como aquel que tenía a su Joseo con Josepe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vayan a votar. Hey, ahí sí. No, a mí. Ah, no lo niego. Ay, <risa> ay, oh, oh, oh, no. no eh. No puedo, hablar de, no puedo hablar más de ese señor porque es mi cliente ahora. Que, o sea, está bien. Entonces, increíble, increíble. Que Pasa. El que se quiera dar cita puede ir a tomarle Unos imágenes, dice. <risa> Entonces, pasa. En cámara.net. El, el dominicano está acabando el alfa. El dominicano le está diciendo lambón al alfa, defendiéndote casi tú. Claro, porque el alfa se fue no, no, no, Ah, pues no, eh, eso, porque, eh. Ah, que quiere crecer. Ah, quiere crecer. Tú no sabes. ¿Cuánto, mira, tiempo, mira. Ah, okay. ¿Cuánto tiempo no duró Juan Luis Guerra? Fuera, de, fuera del país viviendo Para estar en Estados Unidos Para conseguir el ¿Sí? nombre ¿Y, por Julio ¿Y dónde vive Romeo? Jul ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí? Ah, no, allí vive Julio Iglesias vive aquí En Vita y Valle Ah, en Vita y Valle ah, Ahí si sí tú no lo criticas ah, Critican el, critican al Alfa Mira Critican al Alfa porque vive aquí Una, Luis, una, oye Oye, una de las mejores decisiones que tomó el Alfa fue mudarse a Miami. Lo mejor. Lo mejor. Te abre un camino grande. Otra cosa también, hay muchos raperos que han llegado aquí al tope y no se han querido mudar de país. Chimbala es uno que es si Chimbala. Todos los boricuas cogen... viven en Miami. Sí. Todos los boricuas me... tienen su sede en Miami. Y en, y en, y en, y en, en perdón, son boricuas, so, viven en Puerto Rico, vivían en Puerto Rico y se fueron para Miami. Farruco vive en Miami. Sí. Arcángel, Anuel. Eh, Yankee es el único que se ha mantenido, pero tiene su casa en Miami Y está viviendo ahora mismo en Miami Todos se han ido a Miami Mira, Chimbala eh, eh, eh, eh, es, es un exponente que tiene muchos colores ¿Quién está hablando qué? Oye, me tiene muchos colores Y pudiera eh, hacerse ese esfuerzo y mudarse fuera No quedarse tan local Porque ya ha alcanzado el, a la cúpide en su ámbito Claro, claro, entiendes? y eso no es dice que, que va... ¿Qué va a hacer el Alfa? Entonces, aquí los dominicanos, como Jorge Luis, ese grupo de gente, diciéndole lambón al Alfa, Tali, ese grupo de personas. Que Joceador, joseando que ha conseguido? para trabajar, para buscar la forma de llegar más lejos. Joceando. Pero como quiera, a, a través... Es más, no se sorprenda cuando vean al Alfa grabando una canción con Travis Scott. Que ahí que le va a caer la boca a todo el mundo aquí. Cuando ahorita viene, venga el Alfa y... Si Babarotti no con se había muerto, había grabado él. el Alfa, en Dembow. ¡Oh! Pavarotti, <risa> Chael produciendo Chael <risa> No Entonces, es así Eso es un buen trabajo el tiene ese problema Y quedó como ridículo Apoyándolo te a él ¿Tú lo quedas un lambón? Es un lambón Oye, oye oye. Quedó. Eh, locas eh, Entonces aquí no el número A él Ya hablé eh, con el eh, alfa Porque es bonito Sí No, eh. eso no es así Negocios son negocios No, y, y está quedando mal Porque todo el, Nadie lo soporta Slug 2 No lo soporta May Mil. No quiere saber. De y -Mil, ta, ta, detrás de Me está JC y ese grupo de gente. Cardi B no quiere saber. De Anuel no quiere saber. De el Alfa también. No, no, Todito lo ha rechazado. Pero va en declive si sigue con ese comportamiento. Porque el tipo lo que ha buscado es confrontación. Es que eh, comenzó No, no, porque él tiene, él, él tiene su fama, José Luis. El él sí, pero, está fama. cayendo. Está cayendo. No está igual. La eh, eh, tiene un fenómeno por la, por la efevescencia de salir de preso, pero ya él está cayendo. Le voy a decir por qué está cayendo, porque él comenzó a tener problemas y chisme con las industrias de la música. Y cuando tú tienes chisme con la industria de la música, te jodiste. Te él comenzó a decir que, en, ah, no, porque en Spotify, ¿sabes no lo, ¿Sabe lo que, que hizo ese barbarazo? No sé si te, eh, David tiene ese video, puede buscarlo en el Instagram de Tecachi. Este Salió a buscar, si dio, oye, de los viejos que regándolo, di que, porque ya que la música, la industria me está bloqueada, lo tienen bloqueado, eh, de verdad, eh. Lo están bloqueando. está lo, lo! ¡Está, está cayendo! De calle está cayendo. Y llegará un momento que a la gente no le va a importar eso. No le va a importar. Señores, eh, finalizamos el programa. Gracias a todos. Hoy es eh, lunes, ¿verdad? Lunes. Hey, y, un saludo aquí, aquí, un saludo. Antes de pedirnos a Joel La Para. La, la volanta la del, del pueblo, hey, la los padre. únicos gordos que se le van adelante a los cristones hey, somos sa nosotros. Sa Saluda a Joel. Entonces, vamos a poner el top five, como siempre, ustedes saben, cada el top que pica, el top que pica. ¿Cómo mañana? El top que pica.